Lamentables noticias amigos, se presumía que durante la Comic Con de San Diego, el panel exclusivo dedicado a Dragon Ball, pudiese anunciar algo referente al retorno de Dragon Ball Super, tristemente esto no sucedió, por lo que ahora el 2019 parece muy poco probable para un anuncio de la segunda temporada de Dragon Ball Super, o quizá con algo de suerte para noviembre o diciembre de este año. Incluso las fuentes que inicialmente decían que Dragon Ball Super regresaría en julio del 2019 ahora mencionan que el 2020 será definitivamente el año en el que la serie tendría que retornar. Claro, también podríamos recibir algún anuncio inesperado en cualquier momento, pues eso también elevaría el hype de los fans. Claro, de todas maneras, la Comic Con de San Diego era el momento más oportuno para recibir un anuncio de Dragon Ball y todo parece indicar que en realidad iba a ser así pero la temática del evento cambió repentinamente la temática del panel inicialmente era exclusiva de Dragon Ball Super pero de pronto fue cambiada a la temática del aniversario número 30 de, de Dragon Ball Z o sea, claramente aquí está pasando algo y es que hacer un cambio así de repentino, de la nada, como que algo raro ha pasado, ¿no creen? Descuida, todo esto tiene una posible explicación. Digo posible porque la verdad es que no es tampoco nada seguro. Todos los rumores apuntaban a que el retorno de Super sería en julio. Y es que quienes lo dijeron eran fuentes muy, muy confiables. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Estas mismas fuentes...? Ahora mencionan que el posible regreso de Dragon Ball Super será a finales del 2019 e incluso en el 2020. Pero ¿por qué ese cambio repentino? Pues muchos le están atribuyendo la culpa a One Piece. One Piece es una serie anime que también es producida por Toy Animation y actualmente está en su clímax con el arco de Wano. Además, una película suya también está en camino, por lo que absolutamente toda la atención de Toy Animation está centrada en ese anime. Y por obvias razones, estrenar Dragon Ball Super mientras One Piece está en su etapa dorada, sería arrebatarle su popularidad en cuestión de segundos. Además, recordemos que One Piece está teniendo muy buena inversión. Sobre todo porque Tatsuya Nagamine es el director actual de la nueva saga de One Piece. Para quien no lo recuerde, Tatsuya Nagamine fue el que dirigió la película de Dragon Ball Super Broly. Así que por eso One Piece tiene una muy buena dirección y está yéndose por un muy buen camino. Y ni qué decir de su mejora de calidad de animación. Todos esos factores hacen que Dragon Ball Super pase a segundo plano por el momento. Entonces, ¿Cuándo se dará el anuncio de Dragon Ball Super y su retorno? Pues amigos, la verdad es que ya no tenemos ningún indicio. Con esto no quiero decir que no regresará. Obviamente Dragon Ball Super retornará lo más seguro el próximo año 2020. Pero el anuncio no sabemos cuándo llegará. La nueva y posible fecha sería el 21 de diciembre. Fecha en la que se celebrará la Jump 2020 en la Jump Festa del año pasado se reveló que habría una nueva película de Dragon Ball por lo que podríamos esperar algo sumamente épico para ese día este año pero bueno de todas maneras Dragon Ball Super sí retornará eso tenlo por seguro pues después de todo es el anime número uno de Toy Animation y el que más ingresos le da. Además, también recuerda que hay una película de Dragon Ball Super completamente confirmada. Por lo que técnicamente podríamos decir que hay Dragon Ball Super para mucho rato más. Por mi parte, siendo optimista, aún queda en juego el Tour Mundial de Dragon Ball que visitará varios países del globo, por lo que con algo de suerte podrían quizá compartir alguna novedad interesante sobre el destino de la serie. También es importante tener en cuenta que muchos rumores apuntan a que realmente la serie regresaría para diciembre de este año, según indicaron algunas fuentes confiables, pero bueno, solo queda esperar. Lo cierto es que por fin sabemos la razón por la cual Dragon Ball Super habría sido aplazado, es decir, prácticamente su retorno sí había sido considerado para Julio, pero esto obviamente no sucedió, se presume que haya podido ser así debido a que Toy Animation le está dando absolutamente toda su atención a One Piece. El segundo anime más popular de Toei. Resulta que actualmente están emitiendo los capítulos de la nueva saga de One Piece, el arco de Guano, Y también está cerca el estreno de la nueva película One Piece estampida. Así que teniendo en cuenta estos proyectos de One Piece en juego. Toei Animation ha preferido no desviar la atención que actualmente le han dado a esta serie. Pues si estrenan Dragon Ball Super todo el hype se iría con Super, dejando de lado a One Piece, y eso es lo que no quieren. Además, también es importante tener en cuenta que One Piece tiene ahorita todo el apoyo del personal más importante de Toy Animation, comenzando por Tatsuya Nagamine, dire director de la película de Dragon Super Broly, quien ahora está dirigiendo el nuevo arco de Wano de One Piece, así que esto demuestra y comprueba, ...que Toy Animation tiene ahora sus ojos puestos únicamente en One Piece. En fin, el evento de la Comic Con de hoy, pese a que no anunció el retorno de Dragon Ball Super, fue también entretenido y tuvo muchas otras sorpresas. Por ejemplo, el Hotel Marriott en San Diego, Estados Unidos vistió sus ascensores dedicados exclusivamente a la serie animada, teniendo a Goku y Vegeta pintados en la puerta. Un detalle muy interesante, para ser honesto, y que sin duda llama la atención de los fanáticos que viajaron a San Diego para presenciar el panel de Dragon Ball. Y bueno, la Comic Con también sorprendió a los fans con el inicio del Tour Mundial de Dragon Ball, donde exhibieron un montón de decoraciones relacionadas a todo el mundo de Dragon Ball, desde paneles hasta figuras gigantes de tamaño real, tal como se puede apreciar aquí en la imagen, la moto de la corporación Cápsula, o incluso algunas figuras gigantes de Cell y Majin Buu. Así que técnicamente fue un buen evento después de todo, omitiendo el anuncio de Dragon Ball Super, por supuesto. Pero bueno, tengan en cuenta que la película de Dragon Ball Super sí está 100% confirmada. Muchos me han estado preguntando por la situación actual del nuevo filme y esa es la respuesta si sí habrá otra entrega más después de los eventos de Broly pero aún no sabemos lamentablemente la fecha de estreno de esta nueva película ni parte de la trama imagino que también habrá que esperar para recibir más novedades al respecto esta noticia sobre la película fue confirmada en su totalidad sin embargo respecto a la situación del retorno de la serie pues hace no mucho el productor de la película de Dragon Ball Super Broly, Norihiro Ayashida, habló sobre el posible regreso de Dragon Ball Super a la televisión. Parte del staff de producción de la película acudió al Beijing International Film Festival 2019 en donde estuvieron dando una charla y respondiendo algunas preguntas acerca del último filme de la franquicia. En una de esas preguntas, un fan les preguntó acerca de la continuación del anime de Dragon Ball Super a lo que Norihiro a lo que Norihiro Ayashida respondió lo siguiente No hay nada preparado ahora Toy Animation no ha venido con nada todavía No hay nada sobre un acuerdo o cuándo empezará Nosotros estamos esperando con tanta ansia como los demás No hay nada que podamos responder al respecto en estos momentos Esas fueron las palabras del productor de la película Norihiro Ayashida Sobre el retorno del Dragon Ball Super Podríamos tomarnos estas declaraciones como una confirmación de que el anime todavía ni estaría en producción. Sin embargo, es algo de lo más normal. Y es que una noticia así se debe mantener en secreto hasta su anuncio. Sea como fuere, estamos a poco de saber qué hay de cierto en todo esto. Pues si el anime vuelve a emitirse en el 2019, o bien a inicios del 2020, ...la noticia llegaría en cualquier momento. Por supuesto, estas declaraciones del productor de la película... ...puede que suenen un poco desalentadoras... ...sin embargo, aún conservamos la fe de que todo esto se trata de un plan de Toy Animation... ...por seguir guardando el secreto del retorno de la serie. Así como hay varios que niegan el retorno de Super... ...también hay muchos otros que coinciden con el retorno de la serie animada... La única verdad es que debemos seguir esperando con fe para saber cuándo realmente Dragon Ball Super retornará.